Hola, galeones, ¿cómo estáis? Estamos en un Robin, para el canal. En este caso, estamos en Minecraft. ¿Qué Sí, estamos en Minecraft. No, no, no. Espera, que tengo unos asuntos. ¡Al fin te atrapé, esponja! Hay un, un endemma. Sin cosas, o sea, sin cosas encima. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. <muchan mállidos> <smartılar> No hermano Hermano, son demasiado Por joder, antes de que Eh, tranquilo, tranquilo hermano, tranquilo a la Ahí está. Ahí está. Exactamente. Como así. Así es como quería. ¿No pongo el agua aquí? Vale. Voy a dejarla aquí el agua. Vale, porque se ha quedado.. ¡Oh! Aquí, aquí, aquí, ah, oh, no, Yo lo tío dicho, no, vale, espita, hay que ir rapidísimo a poner, a poner más lava, ahí está, metido. Y ahora, respiran <muchas> Vale, vale Vengan, chicos Que vamos a conseguirlo. nos tiramos por aquí Vale, ya tengo el agua preparada Tiro Cuidado, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está me voy a coger comida, voy a coger comida Ya me está aquí Por qué no? Eh vale <minary> qué mal Una base Oh Ah no tío, una vez Let's go, let's go Si Black, let's go ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, Let's go! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Blanca, let's go! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, hey. ¡Cuidado! <tose> oh Oh, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Yo, yo, yo, yo, yo, hey hey, hey nein, nein. ¿What? Lingote de hierro, me acaba de dar. muchísimas gracias, bro. No sé cómo agradecerte, es lo bro. Acaba de dar un lingote de hierro, un zombie. También no de física en eso. Oye, no deberían quemarse en el, en, en el sol. Está quemando, pero es que de poco en poco. Oh, una cama les yo que no creáis que es muy importante. Lo es muchísimo, pero tengo que no se me queme. Yo tengo que tenéis cuidado y lo voy a dejar eh, aquí, porque aquí no le pasa nada. Y así, cuando muera, aparezco aquí. Menos mal, bro. Así, bueno A ver, lo vamos a hacer de prueba. A dejar que me maten. Vale Pero que no me ha matado O sea, cuando no quiero que, me, que no me mate Cuando quiero que no me mate, me mata Y ahora cuando quiero que me mate de prueba No me mata, o sea, es increíble Sí, sí, así ¡Oh, es verdad! ¡Vamos! ¡Vamos, let's go! Ahí está Vale Bien, bien, bien, bien, bien Ahora necesito uno, dos, tres, cuatro Cuatro más, cuatro más, cuatro más, chicos ¿De qué hago Es el fin del reto Es el reto final, es el reto suicida Ahí Muy bien No Ahí está No, eso es demasiado pequeño o oh, sí. Eh, yo creo que está bien, ¿no? A ver. Tres. Dos. Uno. ¡Ay! ¡Oh, my god. O sea, chicos, ¿sabes qué? ¡Odio oh, venida! O sea, en... Pero siéntate! O sea, ¡odio venida! Algunos centímetros más tarde. Vaya, vale, ya eres. Después de muchísimo. Si si tiempo de trabajar, conseguí arreglarlo. Y no se sonó eso. Hay que hacer otro cubo en el puesto. Y ya solo falta un bloque. Venga. Bueno. Y 3, 2, 1. ¡Let's ¡Conseguimos! ¡Tenemos el portal! ¡Tenemos el portal! Cosa bonita Cosa bien hecha Cosa hermosa Espera, voy a ver en la parte donde aparecemos Y ya en el siguiente vídeo eh, Pues seguiremos A ver Vale Vale ¡Oh! Pero, ¿Eh? Espero que os haya gustado este vídeo Dadle a like si queréis más vídeos de Minecraft Y a ver lo que haremos aquí A ver si encontraremos muchos plays Espero que os haya gustado Dadle a ese botón de like Y chao